Bienvenidos a un nuevo programa. En el capítulo anterior hablamos de Deep Learning y mencionamos cómo puede ser usado para identificar imágenes. Sí, los rostros también son imágenes que tienen patrones únicos que nos hacen eh, muy sencillo identificar a personas a través de ellos. Sin embargo, entrenar un algoritmo que sea eh, fiable y certero tiene muchas dificultades. Hoy veremos un poco cómo funcionan y cuán fiables son.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 Otras que utilizan a uh, la cara como eh, validación de usuario. Otras que sirven para identificar o descifrar las emociones o los estados de ánimo de las personas. Otras que sirven como sistemas biométricos para identificar en una base de datos de millones de personas a una persona. Entonces esto? cuerpos de policía eh, o fuerzas de seguridad muchas veces incorporan en sus sistemas de cámaras de seguridad eh, sistemas de reconocimiento facial que son implementadas en estaciones de trenes o en, en transporte metropolitano. Sin embargo, por ejemplo, en la ciudad de Londres recientemente hubo un caso controversial en donde el sistema que utilizaba la policía arrojaba muchos falsos positivos. Es decir, que detectaba como potencial criminales o como sospechosos a muchas personas que realmente no lo eran y eso significa que muchas personas son detenidas y son pasadas a través de un proceso de, de identificación y de investigación eh, generando por un lado eh, una acusación a personas que son inocentes y por otro lado mucho trabajo para los, los cuerpos de policía más ahora en épocas digamos de pandemia en donde la precisión con la máscara, de la mascarilla, digamos, de protección se reduce un 50%, con lo cual la cantidad de falsos positivos puede ser eh, estrepitosa. Lo mismo sucede con los smartphones, que también se han visto reducida o incapaces de reconocer a una persona con una mascarilla. En Gales del Sur, por ejemplo, entre 2014 y 2017 se detectaron que 2.400 personas inocentes habían sido detectadas como posibles sospechosas por esos sistemas de reconocimiento. De tal es así que el 90% de estas personas será completamente inocente. Eso quiere decir que, a pesar de que su implementación sea mucho más precisa digamos, en el futuro de los sistemas, de todas maneras, eh, estos sistemas también pueden ser utilizados como formas de persecución. Eh, las manifestaciones, por ejemplo, de Black Lives Matter o unas que hubo en la ciudad de Baltimore, muy importantes eh, lo que hizo la policía fue utilizar los sistemas de seguridad públicos para reconocer a los manifestantes y eh, perseguirlos posteriormente Un caso extremo es el de China, donde el gobierno utiliza los sistemas de seguridad para controlar a sus ciudadanos 24 horas, los 7 días de la semana eh, y de alguna manera estos sistemas no solo controlan a la gente, y las identifican en los espacios públicos, sino también se ven utilizados para perseguir a ciertos grupos, por ejemplo, a minorías de musulmanes que eh, son fuertemente perseguidos y detenidos eh, y son llevados a centros eh, ilegales de detención, lo cual genera digamos, una controversia en estos días que es muy importante. Investigando acerca de los problemas que trae el reconocimiento facial encontramos tres tipos de problemas. Uno, una, la falta de precisión es agravada por el sesgo de género y racial debido al conjunto de datos utilizados para entrenar estos sistemas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología y Estándar de Estados Unidos encontró que existe una mayor probabilidad de que las mujeres sean eh, identificadas erróneamente que los hombres. Así es, otros estudios también encontraron que los niños y los ancianos tienen una muy baja probabilidad de ser correctamente identificados. Esto sucede muchas veces porque los datos que se utilizan para entrenar estos algoritmos en general son hombres y blancos. Esto hace que identificarlos sea aún más fácil. Dos. Dos. Los sesgos raciales también son causados por limitaciones tecnológicas. Habíamos hablado en el principio del capítulo que las cámaras tienen dificultades para identificar las sombras. Esta es también una debilidad que es llevada cuando tienen que identificar a personas. Como consecuencia, muchas veces las personas con piel oscura pueden encontrarse que las cámaras no los vean y esto hace que no solamente sea un sesgo de los datos sino también una limitación técnica. Exacto, en el 2018 un investigador del Media Lab del MIT descubrió que de tres empresas su software identificaban erróneamente entre un 21 y el 35% a las mujeres de piel oscura. En cambio, para las mujeres de piel blanca, solo un 1% presentaba un error. Twitter ha levantado sospechas contra el algoritmo que recorta y selecciona las imágenes de los tweets por tener un sesgo racial. Lo que varios autores han hecho pruebas y han determinado es que es verdad que casi siempre este algoritmo recorta y selecciona la imagen de una persona blanca. Uh -huh. Y eso se ve un poco al concepto de saliencia, ¿no? La psicología, la saliencia es un sesgo en el que se percibe como más importante algo sobre otras cosas, pero en realidad no hay ninguna base objetiva de que esto sea así. Y según los eh, desarrolladores de Twitter, lo que argumentaban es que ciertas imágenes eh, presentan condiciones, no sé, de contraste o de brillo más favorables y por eso es que el algoritmo entrenaba eh, con este sesgo de saliencia mm. creyendo que iban a eh, percibirlo como más importante de estas imágenes y lo cierto es que si bien es un problema técnico eh, que es objetivo genera un problema racial eh, que discriminatorio 3 el sesgo de género muchas veces tiene una razón social, es que muchas empresas y desarrolladores tienen una concepción binaria del género. así porque identificar a las personas por su cara o por su cuerpo no necesariamente representa al género de estas personas y por suerte existen en las comunidades de desarrolladores e investigadores eh, personas y otras comunidades que luchan por eh, dar cuenta de la necesidad de reflejar los diferentes géneros, ya sea de personas trans o queer o etc. En febrero 2020, la empresa Clearview, quien provee eh, servicios de identificación facial para empresas y gobiernos, admitió que tuvo una brecha comprometiendo datos e imágenes de millones de personas. Sí, esto un poco puso en juicio la privacidad y la legalidad de este tipo de, de herramientas. ¿no? Eh, tal es así que eh, empresas como Amazon e IBM en junio de este año también eh, han dejado de ofrecer estos servicios de identificación facial para fines policiales. E incluso eh, ciertos gobiernos después de ver eh, el mal manejo de los datos y los asuntos controversiales que empezaban a aparecer eh, han eh, prohibido esto, como puede ser la ciudad de San Francisco, Oakland o incluso el estado de California, están dejando de utilizar los servicios de identificación facial. Esos son algunos de los problemas que se pueden encontrar en el uso del deep learning para el reconocimiento de imágenes, pero sin duda hay muchos más errores y sesgos que se pueden encontrar. Esperamos que hayan aprendido un poco de este tema que es un poco difícil de explicar, pero que con muchas ganas de seguir profundizando en los próximos capítulos con nuevos contenidos y nuevos ejemplos, así que síganos en este canal. Sí, y si quieren abordar sus ideas, sus dudas o datos curiosos que puedan dejarnos para aportar al conocimiento de la gente, eh, por supuesto eh, estamos súper abiertos y si les gustaría que incorporásemos nuevo contenido o que repitiésemos algún tema para explicarlo mejor también. Así que eh, hoy vamos a dejarles una nueva recomendación que es Design Justice de eh, Sasha Constanza Shock, eh, es un libro muy muy interesante porque ella trata sobre, eh, bueno, justamente de lo que hablamos, ¿no? de sesgos, eh, sobre todo de género, en, en las tecnologías tanto en Norteamérica como en Latinoamérica eh, y cómo eh, la tecnología no solo puede ser utilizada eh, de alguna manera para generar estos sesgos sino también para compensar y cómo las comunidades pueden desarrollar sus propias herramientas para eh, generar nuevas oportunidades. Así que hasta el próximo capítulo. Muchas Adiós. gracias por ver. Error. Facial scan complete.